de Santos Laguna, Santi Muñoz es nuevo jugador del Newcastle de la Premier League. El atacante llega al cuadro inglés en calidad de préstamo. Lo hará cedido por 18 meses. Eso sí, tendrán opción de comprarlo. Será registrado con la sub-23. El club inglés hizo oficial el fichaje del futbolista de 19 años en sus redes sociales. Escuchamos Rachel. Ahora sí que de chiquito yo me acuerdo mucho que veía la película y y me emocionaba, toda me emociono cuando la veo. Es un sueño hecho realidad. No conozco allá, pero bueno, la, la ciudad y, y lo que es el equipo, es un gran equipo, es una, es una gran institución, entonces yo creo que, que voy a caber muy bien ahí en el club. Viví, ahora bueno, sí que viviendo un sueño, digo, saliéndome de casa que no es fácil tampoco salir de casa tan chico, pero yo siento que me ayudó muchísimo el, el llegar a esta institución, el, el saber que aquí no nada más te ayudan como futbolista, como profesional, sino también te ayudan como persona. o pues sea la afición, la verdad, me los llevo en el corazón y, y la verdad estoy muy agradecido con ellos. Desde el momento en el que yo subí a Primera División, ellos me, me apoyaron. Entonces sí que me llevo al Club Santos, está todo en mí. Entonces el hecho de que yo llegue allá, va a ser como si verían a un guerrero allá. A ver, va a ser como si verían a, a un jugador de verde, a un jugador de Club Santos. Entonces, todos los valores, toda la... Las cosas que me enseñaron aquí me lo llevo allá y me lo voy a seguir llevando a todos lados. Yo a donde vaya voy a ser un guerrero en, en donde esté y, y llevaré a todos siempre a en mí. Este ha sido el mensaje del Newcastle en redes sociales. Eh, Newcastle ha culminado el fichaje del delantero de 19 años, Santiago Muñoz. Bienvenido, Santi. Y para analizar... Este tema con mucho gusto, como siempre, recibimos al gran Héctor Huerta en esta edición de Sports Center. Mi Héctor, un abrazo. ¿Qué tan listo ves a Muñoz para llegar al fútbol inglés? Hola, Sergio. Te saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti, otro para Caro. Eh, todavía es muy temprano, pero me parece que el hecho de que tome, eh, tome el riesgo él a los 19 años me parece que es un gesto de de la mentalidad que tiene, de que uh -huh. quiere llegar, de que quiere triunfar, eh, de que el Santos también da facilidades para que se vaya. Eh, creo que el caso de Gerardo Arteaga nos dice que el Santos, en ese sentido, si los ve muy jóvenes no importa, se fue al Genk de Bélgica y ahí ha sido titular con el equipo, ya llegó a la selección mayor también, Arteaga, ¿no? Estoy hablando de Arteaga sí. y Santi Muñoz, que apenas debutó en octubre pasado o sea tiene menos de un año que está en primera división ya jugó una final su último partido fue hace tres meses el, el último de mayo y está sin jugar desde entonces ha entrenado con la sub-20 del Santos mientras se cerraba esta negociación y bueno pues a lo mejor se puede criticar que todavía estaba en el proceso de formación pero también lo de Diego Laines, me, me acuerdo que en su momento era muy criticado también sí. que le faltaba madurar en México y sin embargo Diego Lainez hoy, hoy ya viene hecho más futbolista, cada que, que viene a la selección mayor o a la selección olímpica, en este caso que estuvo ahí en la medalla de bronce, pues demostró que había aprendido mucho en, en España, aguantó banca mucho tiempo, uh -huh. hasta que los minutos que le fueron dando los fue aprovechando, y hoy Diego Laines ya es una una realidad para el Betis y también para el fútbol mexicano. Así que yo celebro que vaya un chico como Santi Muñoz con esta mentalidad. No es un mexicano nacido en México. Él nació en El Paso, Texas, uh -huh. pero es mexicano porque tiene padres mexicanos. Pero Santi puede jugar con la selección de Estados Unidos o en la selección de México. Él tendrá, al final de cuentas, que elegir. Sí, buen tema también ese, Héctor. A tu estilo, en todos los detalles, por todos lados, eh, atacando la noticia. Héctor, ahora... Eh, ¿Qué tanto crees que esta es la manera en la que pueda crecer y llegar al siguiente nivel el fútbol mexicano? Con jóvenes saliendo cada vez más pronto, más temprano de México y llegando al primer mundo futbolístico. Yo, yo creo que el, el modelo de la MLS no me, no me disgusta para nada. Okay. El modelo formativo de ellos, este, es decir, no, no son academias propias, no son ahí donde se están forjando los mejores jugadores de la MLS mm -hmm. o, o de la selección ya de Estados Unidos, sino son el modelo de intercambio con clubes europeos en donde terminan de formarlos allá en esta etapa de 15 a 18 años y luego ya regresan a la selección mayor hechos unos jugadorazos. no eh, Ese modelo que tiene hoy una base como de 20 jugadores de Norteamericanos que van a participar en la eliminatoria para el rumbo al Mundial de Qatar. Ese modelo podríamos copiarlo en México para que Chivas, Santos, América, manden jugadores allá a las filiales de los equipos europeos, hagan convenios de trabajo para que allá terminen de formarse estos muchachos, sobre todo aquellos que tú ves que tienen una mentalidad mucho más abierta, mucho más global, mucho más eh, internacional, si le podemos llamar el término así. No, no estos chicos apocados, estos chicos que todos todavía no tienen esa mentalidad, sino chicos tipos más preparados, ¿no? como JJ Macías, que es un, un chavo brillante que tú lo escuchas hablar y dices, uh -huh. este cuate tiene, tiene, la, como dice Murrieta, la cabeza bien amueblada, ¿no? Uh -huh. que, que sí, son diferentes, exactamente, que son tipos diferentes de mentalidad y que allá los perfeccionan futbolísticamente, físicamente, técnicamente, en cuestiones de lenguaje también, para que manejen varios idiomas también en Europa. Yo creo que toda esta parte de formación, los norteamericanos lo han entendido mejor que nosotros y nos llevan por eso la ventaja. Ellos tienen una selección para el presente y para el futuro. Nosotros tenemos una selección que se nos está haciendo vieja y que no tenemos un cambio generacional ya tan sólido para lo que viene de futuro, ¿no? Sí, entiendo, Héctor, y parece que se va a poner muy buena la eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar y ya la estaremos platicando porque arranca ya tan pronto como esta semana. Héctor, un abrazo y gracias. Buena tarde, noche. Real